La hermosa familia espero que se encuentren bien en este vídeo les comparto algunas ideas sencillas para decorar el baño en esta navidad podemos crear bonitas ideas con lo que tenemos en casa sin tener que gastar mucho agregando uno o dos detalles navideños a nuestra decoración Podemos realizar algunas manualidades fáciles y bonitas para darle un toque personal. Esto hará que tu decoración luzca diferente y acogedora. Pero recuerda, lo más importante es que a ti te guste y te sientas cómodo con lo que decidas comer. Sigue disfrutando del video hasta el final. Si es de tu agrado, regálame un like y comparte. Que tenga un excelente día y muchísimas bendiciones.